Y llegó, llegó el momento de la semana esperadísimo. Llegó el momento de ADN emocional. ADN emocional con la conducción de Daniel Molina y junto a todo su panel. Estoy hablando de Delia, estoy hablando de Cristina, Delia Fortunato, Cristina Magnendi. Daniel Molina en ADN emocional. Hoy traen un tema como siempre, tiene que ver con las emociones. Este tema me lo voy, a, lo voy a leer porque, por las dudas de decirlo mal, influencias mentales. Esto es lo que me pasó el conductor de ADN emocional. Influencias mentales. ¿Qué pensás vos? Estás del otro lado. Escribí a través del Facebook que nos estás viendo a través del WhatsApp 2254 83 84. Le doy el paso a ellos. Le doy el paso a Daniel Molina. Hola, Dani. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Sí, te escucho. Bien, ¿me, ¿me escuchás bien? Perfecto, te escucho, te escucho y te veo. Bueno, Dani, bien. te dejo en tu programa, me voy con las influencias Bueno, y, la, ¿y las chicas están incluidas? ¿Están adentro? Sí, hola. hola. Ah, ahí hola, está, Karina. ahí está. Hola, Dani. Hola, hola, hola Cristín. Hola a todos, buen programa. Gracias, Cari. Bueno, gracias, Cari. Cari, hasta luego. Bueno, bueno eh, la idea de hoy era hablar de eh, influencias no, mentales. ¿no? Influencias. Sí, la idea es preguntar primero a ustedes si ustedes creen que pueden ser influenciadas mentalmente. Sí, eh, totalmente. vos? Dale. Sí, a ver, Cristina. Sí, sí, sí, sí, sí totalmente sí, me dijiste. Sí, totalmente, exacto. ¿Cómo puede ser sí, influenciada? Desde, yo creo que desde pequeños unos influenciados mentalmente, a través del mandato, de, de la experiencia de los propios padres, de, de los mayores que te rodean, eh, y creo que nos vamos desaprendiendo de las influencias mentales a partir que vamos temando este, en nuestra propia conciencia, ¿no? Claro, tu, tu propia identidad. ¿Y vos, Delia, ¿eh, pensás que podemos influenciarnos mentalmente? Eh, sí, sí, yo también eh, creo lo mismo. En mi caso, yo creo que mmm, la gente que yo quiero eh, influencia sobre mí muy fácilmente. <risa> y sí, y no, no, no sé si me gusta igual, ¿no? Pero bueno, es así. Bueno, a, a partir de ahora hablamos ahí de lo que tiene que ver con la influencia mental que tiene que ver eh, con eh, una forma de, de, de captar. Nosotros cuando hablábamos de que estamos todos conectados eh, en una red cuántica, que sería la física cuántica, comprobó que hay una red de conexión que no se puede visualizar, pero sí estamos como radio conectados uno con otro. Entonces, cuando hay un líder, por ejemplo, un líder político, eh, vamos a hablar no de acá, sino, o sí, de Perón, vamos a decir, a, o, o un, este, o Hitler, ¿sí? Alguien que fueron líderes este, que en algún momento influenciaron las mentes de los demás. Eh, nosotros hablamos de un estado eh, para que la gente incorpore esa influencia por la vulnerabilidad de eh, sus creencias, de estar eh, como sin rumbo, por eso cuando hablamos siempre de liderazgo, hablamos este, cuando uno lidera su vida, eh, es muy difícil que alguien pueda influenciarlo, porque realmente sabe lo que quiere ese día, ¿no? En el caso de las masas, este, se sabe que hay, hay un ocultismo atrás, como la iglesia, de tratar de manejar la masa eh, a, a través, eh, en forma hipnótica, con una información de un liderazgo que, que representa para el inconsciente las personas como si fueran eh, eh, padres, autoridades, que es lo que el niño interior nuestro, nosotros cuando decimos que eh, a veces retamos a un niño, eh, lo ponemos, le ponemos una penitencia, le sacamos, no sé, la Play o el celular, y ellos se reordenan, empiezan a estar felices. ¿Por qué? Porque se sienten seguros y protegidos en lo que todavía no lidera. Lo mismo pasa en las personas que, a pesar de que crecen, no mantienen un liderazgo y están eh, como dormidos, sin, este, sin poder eh, tener el rumbo de, de desear querer ser en vez de eh, querer tener, que sería el consumismo, el capitalismo y todas estas creencias religiosas que nos llevan de alguna manera a llevarnos a, a este estado hipnótico de que somos vulnerables para que puedan eh, influenciar nuestras mentes y eh, llevarnos para el lado que ellos quieran llevarnos. ¿sí? Por eso, la idea de hoy va a ser cómo despertar para poder este, eh, entender que todos los pensamientos nuestros son tan importantes porque está en esa red por la cual nos vamos a conectar con el resto no solo en nuestro clan sino el resto de, de las personas que nos rodean hasta en el mundo sería entonces no me quiero derivar tanto pero bueno eh, en, en esa red cuántica que decimos no existe el espacio tiempo se recuerdan que el inconsciente no tiene juicio no tiene conciencia ni espacio tiempo el espacio tiempo para la mente tampoco existe por la cual si yo me concentro este, en, en poder eh, transmitir amor a alguien, voy a poder espontáneamente lograr esa telepatía, esa unión empática, para poder este, iluminar, dar energía, luz a una persona. Como también lo contrario, cuando alguien eh, proyecta a través de la envidia, celos o, o, el, o los malos pensamientos, ¿sí? Ahí viene el tema del ocultismo, que tiene que ver este, con cuando las personas utilizan, eh, que dicen brujerías o, o pensamientos negativos para hacerle mal a otro o algo bueno. ¿sí? A ver, pregúntenme, así me disparo. Claro, pero de nosotros siempre pensamos en que el otro no existe. O sea, ¿cómo es esa, esa situación? Si yo, si por ejemplo, vos me decís que por ahí eh, eh, una persona hace un trabajo un trabajo, ¿cómo es? Eh, eh, hipnótico, o sea, sería Sí, o, o hipnosis, o viste que hay gente que cree en hacerle un trabajo, no sé, para conseguir pareja o... Sí. Esas cosas eh, no influyen sobre uno. Sí, influyen cuando estás vulnerable. Eh, imagínense que todo un entorno familiar, en rechazo a una persona, también es muy posible que influya en la persona si no sale de ese, de ese clan. ¿verdad? Si vos, por ejemplo, tienes una pareja y todos lo rechazan, de alguna forma van a influir mentalmente en, esta, en, esta, en este rechazo. Eh, nosotros estamos conectados, por eso yo les digo, ustedes como madres van a entender que nosotros percibimos mucho tiempo antes, a veces, las cosas cuando tenemos mucha empatía con nuestros hijos. Este, o eh, que le dicen premoniciones, porque supuestamente nosotros nos anticipamos a veces a, a ciertos acontecimientos que tienen que ver con también cuando sucede algo, que ese sentir de esa gente lo transmite, ese miedo, esa, esa frecuencia de, de, de miedo que se transmite en toda la, la, este, la atmósfera eh, de la Tierra. O sea, todos podemos percibir, aunque sea del otro mundo de lo que esté pasando. Pero la forma que vivimos dormidos dentro del consumismo, dentro de la búsqueda de lo económico, de la supervivencia, y, y todas las ocupaciones que tenemos, como la educación, que habla solamente de formar de alguna forma... Eh, eh, seres que sean competitivos y, y obedientes al trabajo, que sean trabajadores eh, además nosotros nos mantienen dormidos sin poder ser eh, objetivos en, en, en captar la sensibilidad eh, que es lo que está pasando quizá mucho en esta cuarentena tener la capacidad de, de poder observar al otro, lograr la empatía ¿sí? de, de, de sentir lo que siente el otro, o darnos cuenta de lo que sentimos para ver si estamos liderando o no en nuestra vida con quienes nos rodean, quizás. Bueno, de esta forma les digo, eh, nosotros tenemos un reflejo eh, de proximidad, esto lo tienen todos los animales, ¿sí? Eh, nosotros ese reflejo también es el que al segundo nosotros sabemos eh, si rechazamos o no a esta persona. Sumándole el, el reflejo este que tenemos... Sabiendo lo que dijo, y lo dije en otros programas, Jean-Pierre Gardin, que en el 2008 descubrió las dimensiones paralelas, por la cual 0, segundos antes, 0, segundo, o sea, medio segundo antes de cada eh, momento de vida que tengas que tomar una decisión, o algo que pueda hacer un impacto emocional, ya sabemos lo que va a pasar. O sea, la idea es lograr quitarse para poder darnos cuenta. A su vez, la proyección de los pensamientos que nunca se pierden, que pueden ser telepáticos como para poder ayudar o, o, o vivir en una forma pesimista, eh, tirando, como dicen, mala onda, pero que no es mala onda, pero si no es, eh, es su forma de sentir que vos lo recepcionás si no estás liderando tu vida, sería que no estás, este, eh, estás vulnerable. ¿sí? Eh, entonces ahí ten eh, negatividad de la persona por la cual eh, estoy absorbiendo un pensamiento que no es mío porque no tengo uno mío claro hablando más en criollo sería a ver pregúntenme ahora yo son? digo no eh, eh, si una persona manipula a otra ponerle ya sea para bien o para mal o sea con un aspecto positivo sí, o un aspecto negativo ¿Eh? como hacen los grupos con una intención positiva o una intención sí. negativa eso eh, sí. no sería, eh, o sea, yo lo veo como que no es correcto, porque de la, cuando vos me preguntaste no, a mí te... si a mí me influenciaban, sí, si sí, me influencian sí. desde el cariño, sí. o sea, les pasa algo, me influencian, me dicen algo, me influencian, pero no ellos con una intención de influenciarme, sino que soy yo la que me dejo influenciar por las cosas que les pasan. Bueno, pero yo te pregunto si es posible que se pueda influenciar una mente. La idea es entender que tu experiencia fue en lo positivo, pero no sabes nunca de lo negativo. Puede ser que haya alguien que esté influenciándote negativamente. ¿sí? Cuando alguien está metiéndose en tu vida, no. verbalmente quizás se están diciendo lo contrario. Pero no es nada más que mental, sería, eh, no es nada más que verbal, sino también mental, que sería la negatividad que produce uno para que esa resonancia se genera en todo su plan. Cuando alguien se, se levanta de mal humor y genera toda esa misma frecuencia en toda la familia, o cuando alguien se levanta bien y, y eh, influye en que todo el estado de ánimo del, de la familia. Entonces hay una influencia mental. A su vez también podemos generar esa influencia mental en la atmósfera, no solo dentro de mi casa, sino fuera de mi casa. Por eso es tan importante entender y hacer consciente de lo que piensa cada persona para poder generar esa proyección de amor, no, de, no desde el pesimismo. sí, O de la negatividad, porque hay gente que elige directamente el camino del mal. Y eso existe ¿no? dentro del ocultismo. Claro, Así eso, que, ¿no? Esa, esa sería la intención para hacer un mal. Sí, pero también puede ser que estés influenciado a través de una creencia. Y eso no quiere decir que que, que tenga una intención mala, pero por ejemplo, te di, un, te di ese ejemplo de que si, si vos estuvieras en pareja y todo tu clan te rodea, que es negativo para vos, y todos lo rechazan, también están influenciando, si vos no tenés una, un liderazgo de tu vida, sería, estarías vulnerable en tu, en tu forma de pensar, por eso hablamos de vulnerabilidad a las personas que no, no lideran su vida, que, que van... Y bueno, son influenciables, son, eh, no, no tienen liderazgo, no, no saben realmente si están bien o están haciendo. Que se guían también conscientemente en lo que es la creencia de lo que quiero ser o lo que quiero tener, que es lo que digo siempre. Hola. Sí, no, no me, quedé, me quedé pensando, ¿viste? Porque yo pensaba, yo digo, no, eh, eh, ¿cuánto...? Nada, una reflexión que, interna mía, no no, no era nada sí, de lo Está bien. ¿Eh? No, era... ¿Cuánto? ¿Te escucho? Ah, eh, les digo esto. Eh, van a... ¿Cristina, estás? Sí, sí, acá estoy atentamente sí. escuchando. Ok, ok. Miren lo que les voy a contar, esta historia, porque es científica esto. Y yo conté la de las hormigas una vez, que un científico agarra a la hormiga, ¿sí? Reina, la saca y la mete en un frasquito y se la lleva a lejos, 300 kilómetros. Y mientras tanto tomaban las, las hormigas y el hormiguero seguía totalmente igual. Eh, todas las hormigas seguían trabajando de la misma forma. Cuando el, el científico le dice a la persona aplastala, matala, la mata a la hormiga, espontáneamente todas las hormigas, por más que esté a 300 kilómetros, las hormigas dejan de, eh, el hormiguero, se van para otro lado. Pierden el sentido. ¿Por qué? Sin, sin consciente, no entienden, pero no sí. la, la conexión frecuencia. También. Eso es frecuencia. También se hizo un estudio con, con la, los delfines. Agarraron una mamá eh, delfín y, este, y, y le pusieron al bebé una, una bomba, pero le dijeron esto: cuando yo les diga, ustedes la van a, lo van a matar. Van a hacer explotar a la, al. A la, a la bebé del delfín, la, eh, la separaron el bebé y la madre, la mamá estaba lo más bien, totalmente tranquila, cuando el, el, este científico le dice, adelante de ella, ¿no? dice, eh, conectenla y maten, haganla eh, explotar al, a la bebé, ¿eh? la delfín se volvió loca, empezó a descontrolarse, cuando se descontrola, ahí lo detiene, dice, deténganse, no hagan nada, sáquenle todo, cuando dice eso, el delfín se tranquiliza. Todo eso tiene que ver con información por la cual eh, nosotros podemos este, eh, este, entender que estamos conectados, los animales, igual que nosotros, por eso los animales tienen ese reflejo de, de aproximación, que saben cuando hay peligro o no. Porque no es que a alguien sí, a los le va... Pájaros, cuando salen todos volando para el mismo lado. sí. Esa conexión también, que van 10.000 pájaros juntos y de repente doblan todos juntos. Bueno, eso es una conexión. Nosotros estamos exactamente igual, pero no lo podemos percibir porque estamos dormidos en una influencia de dominio de una forma de vivir que nos hace esta forma de percibir sin darnos cuenta. Por eso la idea es despertar, ¿no? Con todo esto. Eh, bueno, ahí tendría un montón de historias como eh, que ustedes se reconozcan este, con los perros, los gatos, con, con las amantes, ¿tá? porque es muy común que el miedo es lo que le llega a la otra persona que está conectada. Entonces, cuando uno siente miedo de que sabe que está haciendo algo que no tiene que hacer, eh, la otra persona está en alerta y no sabe qué, pero enseguida eh, seguramente llama por teléfono, ¿tá? porque esa conexión está ligada a tu propio sentir, o sea que estás alertando al, al resto eso es lo que se capta en frecuencia eh, después, a ver, eh, que, a ver yo me anoté un par de palabritas, así suelta eh, es, bueno lo que tiene que ver la sugestión la no. sugestión para tener la influencia ¿no? Este, y después le quiero hablar de las moléculas cómo se modifican podemos influenciar nosotros este, las moléculas de nuestro cuerpo. Creo que tenemos un 70% de agua, ¿no? No me acuerdo. ¿70% es eh, porcentaje sí, de agua en el cuerpo? Creo que, creo que un 70%. bueno Un 70%, eh, sí. Bien. Ahora vamos al agua, que sería el cierre. Vamos a la sugestión. También se puede manipular. Eh, eh, influir sugestivamente. ¿tá? Por eso... Cuando yo tenía, para los que no me conocen, tenía una santería, ¿sí? Si bien yo no creía en esto porque yo heredé la santería, este, pero sí aprendí muchísimo sobre la santería por la cual la gente venía a comprar cosas que yo no creía. Y, pero yo al principio, que me negaba esto, yo decía, yo no podía vender porque en realidad me arruinaba la venta, eh, o despachaba, pero si me preguntaban, me perdía la venta. Eh, sería, si alguien cree que tiene un mal, eh, no podemos, eh, solamente podríamos eh, sacar esa creencia con otra creencia. A mí me gusta más explicar la, la, lo consciente y lógico del sentir, de, y como estamos explicando ahora, para que una persona incorpore esa creencia. Pero si tiene esa creencia, quizás necesite otra creencia. O sea que cuando las personas piensan que tienen mal, necesitan un amuleto, vendría a ser para Pero, generar el bien. La fe, por ejemplo... Sería, la por fe. ejemplo, la fe o... o ¿no? Esa es la otra creencia. Una claro. fe que me pueda polarizar de lo contrario. Entonces, si yo mmm, creo que esto me hace mal, ahora tengo, no sé, esta piedrita o San Jorge, Pedrito, lo que sea... Se me San Cipriano que me está protegiendo de. Entonces sí. esa creencia contrarresta, pero qué mentalmente es sugestivo y está muy bien. Hay que darle mucha importancia a las creencias porque realmente es lo que cree cada uno, así que es muy respetuoso. Es que por ahí realmente lo protege, porque como tiene fe y confianza en que lo va a proteger, crea, cambia la frecuencia. Exactamente, entonces se relaja y, y se corre de esa frecuencia que dijiste. Así que es importante eso. Hay sobre el agua. Quiero decir, si nosotros, ya se comprobó científicamente que ustedes le ponen al agua la mano ¿no? y, y rezan o le mandan buena energía o le hablan cosas lindas al agua, eh, se, las moléculas se modifican. Que el agua normal no la tiene. O sea que ustedes pueden rezar, orar, meditar, eh, desear. Eh, pensar cosas lindas, todos al agua y el agua se modifica. Quiere decir que si yo le hago reiki a una persona o, o estoy deseando algo bueno a una persona, se modifica y nosotros somos eh, un 70% de agua. Entonces podemos llegar a, a influir eh, con la mente a otras personas a través de modificar las moléculas del cuerpo de cualquiera. ¿Sí? Entonces el reiki, somos. El reiki. Perdóname, reiki el no reiki. es energía. Claro, a través del Reiki también, lo que dicen Reiki, pero también es solo la imposición de manos, no necesitas eso. Por eso, a mí, eh, cuando hablan de educación, por ejemplo, en el bullying, en el bullying sería, eh, ¿por qué no, no enseñan algo tan simple para que un niño entienda esto? Si vos haces un experimento y háganlo en su casa, que sería, agarrás un vaso de agua, dos vasos de agua, uno le pones eh, a los dos le pones arroz, o, o, o cualquier cosa, este, eh, y todos los días a la mañana te levantás a un vaso solo, le hablas le pones las manos, le rezas, como quieras hacerlo, pero le das amor, y al otro lo dejas, y es más, si podés cuando te vas, insultarlo que esté lejos de este, insultalo, eh, enojate, al tiempo, al mes prácticamente, el agua que tiene algo adentro, que si era arroz o garbanzo, lo que sea, la negativa va a estar negra, se pone totalmente negra, y la otra está totalmente intacta con más color. Esa diferencia es las moléculas del agua. Y hay otros experimentos que hicieron en China que son maravillosos, cuando mostraban eso, no lo puedes creer, como ellos muestran con microscopio las moléculas del agua a través del amor, y, y cómo se forma la molécula en distintos cristales. O sea que ellos interpretan los cristales a través del amor de lo que estás transmitiendo. O sea que nosotros este, podemos transmitir eso y ser influenciables para vivir en un mundo más saludable. Que sería esto, la intención de esta charla. Sería tomen conciencia de lo que estamos pensando para poder influenciar si estamos viviendo con una conciencia de que va a ser un apocalipsis, el mundo va a ser un apocalipsis, porque lo generando a través de la proyección y tirando ese pesimismo. Ahora, si estamos pensando en optimistamente y con amor, iluminando, eh, aceptando, vamos a transformar todo el resto. Y tiene más fuerza el amor que todo lo que pueda existir. Eh. Lo dijo Einstein, que todavía no se inventó, y el humano no pudo manipular nunca el amor. Es lo único que no puede manipular no hay nada en contra del amor. ¿Quieren preguntar algo más? O terminamos ahí. Yo te quiero preguntar una cosita. Vos cuando comenzaste hola. a hablar, hola, ¿me escuchás? Sí. Cuando empezaste sí. a hablar, hablaste sí, sí. de la, la influencia de líderes, como pusiste como ejemplo al peronismo y pusiste como ejemplo a, a, a, este, a, Hitler. a Hitler. Bueno, eso sí. es una influencia, esa es una influencia hacia las masas, ¿no? Pero sí. la pregunta es, que vos ahora estás cerrando con el tema... Se entrenan, se entrenan sí, sí. como un vendedor, mucho más sí. avanzado, pero con una parte hipnótica también, de cómo sí. se trabaja la energía. Ellos no son inocentes, se sabe. Con una intención, por eso, sí, con, una intención. con una intención. De cómo manejar la hipnosis colectiva. Sí, perfecto, pero ahora vos estás cerrando con el tema del amor. Sí. ¿Cómo? Bueno... La pregunta, eso, la pregunta desde la ignorancia, digamos, sí. eh, en realidad estos líderes terminan siendo amados, y digamos, y el que lo sigue, eh, poner el líder que quiera, no tiene que ser ni uno ni otro de lo que vos pusiste como ejemplo, pero mm. terminan siendo amados. Necesitados. Y en realidad, ¿Cómo? Necesitados, creo yo. Eh, probablemente. Y, eh, y llegan a ser hasta como. Eh, no me sale exactamente la palabra. Eh, eh, lo, eh, son arriados hacia esa, a esa, a esa, a esa creencia y no ven otra, eh, otra figura más importante que eso. Digamos, es tanta la influencia, no sé por si eso están amando ¿Cómo? Entonces no están amando. No. Idealizando. Sí. O idealizando, idea... probablemente. Sí, puede ser. Un idealista nace de, un, de una de, eh, carencia de autoridad, por la cual necesito una autoridad para mantener mi orden. Y el idealismo hace que no pueda ver, por eso me polarizo, no puedo ver la otra parte, porque si la veo me lastima, porque se me cae lo que yo construí como una creencia que era bueno. Entonces me polarizo cada vez más y cada vez me cuesta más eh, eh, sostener esto. Y defienden a muerte. Este, que es? Y como si fueran ellos mismos. ¿sí? Eso es un idealismo, ¿no? Eh, pierden la posibilidad de ser objetivos y ver la otra realidad, la otra polaridad. Este, yo no estoy hablando que sea todo malo, pero sí, de alguna forma, podés darte cuenta que no todo es bueno, como están diciendo, ¿no? Entonces este, ahí pierden la objetividad y son de alguna forma ya a través de una creencia, ¿por qué? Porque son vulnerables en qué? en un liderazgo de qué, que me faltó autoridad, eh, padre, me faltó una, una imagen paterna que me ordene en mi vida. Por eso de alguna forma lo que siente un idealista es que se está ordenando a través de... De tener un referente ¿sí? un, alguien que, que sea autoridad y necesito creer en autoridad si no, no me puedo ordenar y después no sé cómo sostenerlo pero sigo, eh, porque sostener una creencia a través de trabajo en política me parece hoy bastante eh, obsoleto pero de cualquiera, ¿eh? no estamos hablando de, o sea que, que creer que es puro alguno, bueno ya está todo corrompido entonces este, realmente Pensar sí. en, que, en no polarizarnos en algo y, y, bueno, y tratar de hacer nosotros de nuestro lugar lo mejor que se pueda. bueno Aclarado. Bueno, ¿dejamos acá? Dale. Bueno, Dale. Sabiendo que podemos ser influenciados, que somos influenciados y que realmente podemos despertarnos este, solamente deseando, amando porque esa atmósfera la podemos construir cada uno en su hogar, y también la atmósfera eh, de, del lugar, del pueblo donde mida. Acuérdense que también dije una vez que la NASA ya medía hace muchos años eh, las, como bolsas de miedo, el, la forma de percibir del pueblo, o sea que ellos pueden medir esto que te estamos hablando de frecuencia, o sea que si ellos pueden medir el miedo que hay en Pinamar o en Siria, ¿tá? la diferencia. No sé cómo se mide eh, en, en números, pero ellos saben y con eso también se manejan las masas. ¿tá? Por eso la idea es provocar miedos. Miedo. Para controlar Como ahora. Las... Como ahora. Exactamente, claro. Pero bueno, sin irnos tanto a otro tema. Bueno, nos despedimos y gracias a quien nos escuche. Gracias a vos, Dani. ¿Karina está? Acá estoy, veo, no, bueno. parezco lobo, ¿está? El lobo está, ahí está. Acá bueno. estoy, acá estoy firme. Gracias chicos, muy lindo el tema de hoy, como siempre, esperar a ADN. No, bueno. Gracias Cari. De nada, ya venimos, Quédate en la tarde del magazine, se va ADN emocionada, el próximo martes a las 15 y 15 más o menos, por lo menos en este tiempo de pandemia. Quédate un ratito más, último tramo de mix. Ya estoy con vos y para vos hasta las 4.